Mi jodido corazón se ha propuesto no dejar de amarte Mi cabeza en su emoción se ha propuesto no dejar de pensar en ti Mis manos llevan ya siete meses vacías Ayer alguien quería tener Mañana será otro día, me debe un respiro la vida Sin explicable razón Solo no puedo dejar De hablarte Solo en alguna ocasión Es cuando puedo lograr Sacarte de mí Mis manos llevan ya Siete meses vacías Ayer alguien quería Tener será otro día me debe un respiro la vida por fin por fin por